Hoy vamos a tratar un tema algo más serio En los últimos años el movimiento feminista ha aumentado considerablemente en todos los sectores Tanto en política, como en el cine, como en aspectos de la vida cotidiana Y los videojuegos no se quedan atrás Cada vez más son las personas que se dan cuenta de la sexualización y cosificación de las mujeres en los videojuegos Y hoy os voy a hablar del último caso SNK Heroin Team Frenzy. Muy buenas, soy Deltaray y bienvenidos al canal que no puede completar un juego en dificultad media. Bueno, creo que la introducción deja bastante clara la premisa del vídeo. Antes de empezar a dar detalles, voy a poneros un poco en situación. SNK es una compañía de videojuegos japonesa conocida especialmente por sus títulos de lucha arcade como King of Fighters, Fatal Fury o Art of Fighting, entre otras como Metal Slug. Con el paso de los años, hizo que, como casi todas las compañías de videojuegos de la época, pasaran a desarrollar videojuegos para consolas de otras compañías. Inicialmente los lanzaban para la Neo Geo de la propia SNK. Esta es la historia resumida de la compañía detrás de SNK Heroines Tag Team Frenzy. Ahora os voy a hablar un poco del juego y, entonces, os daré mi opinión y qué es lo que pasa con él. El nombre del juego es bastante esclarecedor. Se trata de un crossover en el que los personajes femeninos de las franquicias de SNK pelean entre sí en equipos de dos contra dos. Así se verán las caras luchadoras como Mai Shiranui de Fatal Fury, Athena Asamiya de King of Fighters o Yuri Sakazaki de Art of Fighting. El juego fue anunciado para Nintendo Switch en el Nintendo Direct de marzo y llegará también a Playstation 4. Desde su anuncio he hablado un par de veces en los noticiarios. Y me parecía un título muy atractivo, la verdad. Un juego de lucha protagonizado exclusivamente por heroínas no es algo que se vea todos los días. Me parecía la oportunidad idónea para atraer al sector femenino a este género, que no quiero decir que no lo puedan jugar hombres, obviamente, y mostrar que las mujeres también son fuertes, saben pelear y no necesitan a un hombre que las proteja. Y entonces, dejé de hablar de este juego en las noticias. Y no porque no hubiera precisamente. Y entonces, ¿por qué? Pues decidí vetar el juego del canal, hoy es la excepción, porque me di cuenta de que SNK estaba llevando el juego por el camino que no debían. La oportunidad que tenía la tiraron completamente por la borda al dirigir este juego al sector masculino exclusivamente. No digo que haya problema, como ya he dicho, en que los hombres manejen a mujeres en los videojuegos y el hecho de que las mujeres también son fuertes, pues sigue ahí. Pero simplemente nadie va a fijarse en eso. Y eso se debe primero a la extrema sexualización de las luchadoras. Como casi cualquier personaje de, de videojuego, cada luchadora tiene un, un atuendo habitual que suele ser el predeterminado en todos los juegos en los que ha aparecido. Pero en este juego, aunque también están disponibles, el atuendo por defecto suele ser bastante sugerente. El problema no es ese en sí. Sino en que SNK usa a las luchadoras como producto para que la gente se fije en el juego y lo compre. Además todos tienen otro tono alternativo que tira muchísimo de fanservice. En segundo lugar está el modo personalización. En él podremos vestir a las heroínas como queramos, con hasta 100 accesorios distintos. Esto no solo fomenta el punto anterior, sino que además podemos hacer que posen y hacerles fotografías para crear tarjetas de visita. Fue cuando descubrí esto que decidí vetar el juego de este canal. Supongo que a estas alturas ya comprenderéis mi decisión. Hay juegos que han sabido tener una protagonista fuerte e independiente y no tirando por el camino fácil de sexualizarla. Metroid con Samus Aran dentro de Nintendo y yo creo que el ejemplo más claro es Tomb Raider con Lara Croft. Y en el otro lado de la balanza, este no es el primer juego que usa este recurso. Incluso dentro del mismo género, la saga Dead Life ha tenido una serie de spin-offs, llamados Dead Life Extreme, centrados exclusivamente en las chicas de la saga pasando el día en la playa, jugando al voleibol o incluso bailando pole dance. Para ir cerrando, considero que todo lo que he dicho es un motivo para no comprar el juego. Pero no olvidemos tampoco lo que es, es un juego de lucha, y como juego de lucha, puede ser muy divertido la verdad. Yo considero que nadie debería de comprarlo, pero tampoco voy a pedir que no lo hagáis, porque al final lo que hace un juego bueno o malo es el gameplay, cada uno que aplique su juicio. Por último, para evitar malentendidos, quiero aclarar que en ningún momento he querido decir que las mujeres no puedan vestirse según que prendas. Solo he criticado la sexualización y cosificación de los personajes femeninos en este videojuego solamente para poder vender más al sector masculino. Desde este canal apoyo totalmente el movimiento feminista. Y creo que eso es todo por ahora. Ha sido un vídeo cortito, pero eh, sentía que tenía que hacer este vídeo porque no me parecía normal lo que estaba viendo. Y quiero que gente que no conocía este juego sepa lo que está pasando. Agradecería muchísimo que difundierais este vídeo para aumentar su difusión. Además de dejar el like, suscribiros y darle a la campanita. ¡Nos vemos!